Esta mañana el presidente Enrique Peña Nieto fue exculpado por la Secretaría de la Función Pública de posibles conflictos de intereses, de corrupción y de muchas cosas de las que fue acusado por el caso de la Casa Blanca. Fue algo realmente indignante, puesto que el propio gobierno se investigaba a sí mismo designado por un hombre de confianza que es Virgilio Andrade Martínez eso detonó una protesta en redes y detona el más reciente ataque de bots masivo para evitar que la tendencia propuesta por el periodista Julio Hernández fue caca blanca fuese censurado de tal manera que, que se borrara de los tránsitos y que que ni siquiera fuese visto por las demás personas. Eh, analizando todos los tweets, nos damos cuenta que fueron más de 1.148 mil, mil tweets. Fueron. Y analizando los datos, encontramos que había ciertos usuarios que fueron denunciados por los propios este, participantes en la protesta aquí se ve cómo utilizan esta técnica de spam pues estos usuarios al descargar todos los tweets de la protesta que aparecen están en el verde y son de acuerdo a nuestra a nuestro procesador de, de texto son 657 de 1148 a 657 poco más de la mitad fueron bots los mensajes entonces vamos a analizar aquí con Gephi este, cuál es la proporción de este ataque entonces aquí estamos, aquí ya apareció el, el tumor ¿no? vemos que gráficamente genera tumores o cinturones y pues aquí aplicando pues, este análisis visual vemos que la gente como siempre genera pues, enlaces muy diversos, cada uno de los de los colores, de los lazos, son, son conversaciones muy diversas. Y estas cuentas de aquí, estas cuentas que van aquí, voy a aplicar otro filtro para que sea un poco más claro. Y pues son bots. Entonces, ¿quién paga estos bots? ¿A quién le interesa atacar todas las protestas contra Peña Nieto? ¿Quién tiene la capacidad de operar estas 600? 600 cuentas ¿Quién, ¿Quién puede financiar algo así? ¿Quién puede monitorear a periodistas? ¿No? Aquí vemos de nuevo cómo la conversación va variando entre varios hashtags fue caca blanca, luego caca blanca luego el propio nombre del funcionario pero aquí en este caso los bots no están interactuando con nadie simplemente están pues eso llenando de spam como podemos ver aquí eh, Solamente están llenando de spam la conversación en una moderna y sofisticada forma de tecnocensura. censura. Es necesario seguir preguntando, no es cosa menor. México tiene las peores prácticas en, pues en el respeto a la libertad de expresión y esto no solamente es una cosa de Twitter. Al bloquear las conexiones se impide que la gente se conecte, se organice y pueda expresarse libremente y pueda cambiar por la situación del país. Muchas gracias.